Hola, soy Floribet. En esta ocasión te mostraré cómo hacer sticker con pinturas acrílicas para las uñas. Utilizaré cartón de cajas de leche para trabajar los stickers. Como les muestro en el video. Dividiré el cartón en cuadros de centímetro y medio de cada lado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 Con un esmalte transparente daremos una capita a cada uno de los cuadritos que acabamos de hacer. Luego con la ayuda de un punzón o con un pincel muy fino, vamos con la pintura acrílica a empezar a crear nuestros stickers. Es el momento de que utilicemos nuestra imaginación.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 Luego le pondremos dos capas de esmalte transparente esperando de una a otra que sequen bien y listas para aplicarlas en nuestras uñas. Utilizaremos una capa de esmalte, sea transparente o el tono que deseen. Luego tomaremos el sticker con mucho cuidado, sea con las tijeritas o con alguna pinza que nos ayude. Y vamos a ir recortando lo más que podemos el esmalte para que nos quede solamente el dibujo. Ponemos en donde está nuestro esmalte todavía húmedo y con la ayuda de nuestro gemitas de nuestros dedos vamos a ir presionando para que el sticker se adhiera al esmalte. De último le aplicamos una capa de esmalte transparente. Me encantaría que vieras dedito arriba y que compartieras el video. De esta forma nos queda, espero les haya gustado, nos vemos en un próximo video, bendiciones.